Tenemos varios proyectos para este año que creemos que es muy importante trabajar, ejecutar y en lo personal son eh, cuatro mis prioridades para este año. Uno es eh, el trabajo con jóvenes porque creemos que quien está absolutamente enamorados y convencidos y arraigados a este proyecto es la gente adulta, la gente mayor, no tanto los jóvenes. Entonces estamos trabajando en diferentes estrategias para que los jóvenes también hablen a través de Radio Teocelo, escuchen Radio Teocelo y se apropien de las instalaciones de Radio Teocelo. La segunda es el trabajo en servicio social. Nos parece que también es muy importante, que es una fortaleza que hay que optimizarlo y potencializarlo más para que cada vez sean más las personas que vengan a hacer su servicio a la radio porque eso nos ayuda, nos ayuda bastante. La tercera es eh, transversalizar la equidad de género, lo estamos haciendo externamente con algunos programas, con algunos comentarios, con algunas notas, pero creemos que también es muy importante sensibilizar a nuestro equipo en el tema, y lo estaremos haciendo con la capacitación correspondiente y el último y que debo confesar que es una eh, frustración personal no haberlo logrado el año pasado aunque tenemos ya un avance del 50% es poder actualizar nuestra página de internet entonces eso lo queremos hacer en el más corto plazo ya tenemos un avance, el, lo, el resto depende de nosotros y en esa medida también tenemos mucho trabajo, pero, pero esperemos que, que pronto se pueda, se pueda lograr.